Hola amigues, momento sincrónico en el aire, evento sincrónico. Pero vamos a corregir eso, eso era para ayer, hoy vuelve a ser un momento sincrónico. Y centramos, TikiTi. ok, y centramos ahí, check. Me gusta producir en vivo las presentaciones. Aquí estamos, al final de una onda encantada, completando este ciclo de 13 días. Y qué bueno, lo logramos. Vengo del supermercado. Venía... Venía pensando en el contexto. Para quienes saben, yo hacía un experimento que está por ahí colgado en algunos lugares eh, que se llama Fuera de Contexto y es un, un experimento de, de programa de radio por internet y, y el concepto de Fuera de Contexto me abría, hice algunos, tres, cuatro programas. El, contexto, el, el concepto de fuera de contexto daba como para hacer lo que me surgía en cada momento sin tener que ponerlo dentro, dentro de un contexto particular, y eso a su vez eh, disparó algunas veces algún tipo de meditación sobre lo que significa el contexto mismo, y bueno... Hoy tuve la grata sorpresa de que a raíz de una de esas transmisiones, eh, mi amiga Valerie, que es DJ de DJ Valerie Maga Lunar, hizo un tema con una de esas transmisiones y hoy está viendo, hoy mañana creo que es, o ayer, hoy y no sé si mañana, un, un streaming de, de un evento de PsyTrans. Eh, para que bailemos todos en nuestras casas, dadas las circunstancias. Y ahí, hoy me desperté de la siesta y prendí, y justo estaba Valery pasando este, este tema que, que quedó re lindo. Y, y pensaba ahora en el supermercado, en, el, en cuál era el contexto. ¿no? Eh, teniendo en mente un poco esto que que decía Ra Urujú del Sistema de Diseño Humano, cuando habla de que el miedo está en la raíz de la conciencia y percibiendo que... ¿Qué hay? A ver, ¿alguien, alguien se suma aquí a la transmisión de Zoom. Welcome. Eh, hola, bienvenida. A ver, ahí está conectando. Eh, ¿Qué hay en el contexto hoy en día? ¿Cuál es el contexto? ¿Sí? Bienvenida Teresa, qué bueno que te, te sumes por aquí. Eh, ¿Qué hay en el contexto cuando, cuando miramos por la ventana, o los que tenemos la suerte de tener una terracita ahí para mirar la calle? o cuando salimos a la calle y, y vamos al supermercado, o a, donde, o a la verdulería. ¿Qué hay en el contexto? Por un lado, hago mi parte, ¿no? me gustaría que también ustedes describan el contexto que ven. Eh, hay miedo, sí, ciertamente, hay cautela, hay precaución, por momentos hay obsesión, que no es que no sea comprensible que la haya, eh, hay como una atención intensificada, un, un, toda esta cosa, eh, no sé cómo, cómo lo verán las personas que estudian el, el comportamiento social, ¿no? pero cómo impacta este fenómeno cuando hay que alterar repentinamente toda la conducta social de una manera determinada. Toda la atención que hay que poner en eso me hace pensar, por ejemplo, en, en algo que uso de ejemplo a veces cuando, cuando doy el taller de Diseño Humano, de Vivir tu Diseño, que es, eh, en Diseño Humano aprendemos una estrategia para tomar decisiones que vengan desde el cuerpo y no desde la mente, el diseño humano plantea como premisa que la mente no tiene la función de tomar decisiones, que las decisiones correctas vienen del cuerpo, que la mente está súper condicionada por el afuera y que la mente es el portavoz del no ser, de lo que no somos. Sí, la mente sirve para evaluar, para medir, para procesar un montón de información y transmitirla, pero las decisiones concretas para nuestra vida tienen que ver con nuestro cuerpo, vehículo. Ahí está toda la información. Imagínense que en el cuerpo tenemos memoria de, de, muchas, de, de, de muchas eras del, del proceso de la vida en el planeta. Eh, actualmente aquí con Sophie estamos mirando la serie Westworld de JJ Abrams y, y, y Jonathan Nolan. JJ ¿sí? este, Abrams, bueno, sabemos es el de Lost y, y Star Wars y, y quién sabe qué más. Y Jonathan Nolan es el hermano de Christopher Nolan y, y todas esas películas increíbles que hacen. Y Westworld eh, se trata un poco sobre la inteligencia artificial en un estado muy avanzado, muy evolucionado, en donde los robots son humanos, prácticamente, porque los hacen con un tejido de ADN humano y no sé qué. Bueno, Muy interesante para plantearse muchos dilemas. Eh, y una de las cosas que charlamos al respecto de eso es que ¿Qué diferencia hay de nosotros con un, una inteligencia artificial? Es algo que, bueno, es, no es nada nuevo plantearse esa pregunta, muchas personas habrán pensado acerca de esto, supongo, alguna vez. Eh, pero una de las cuestiones que podemos proponernos es que no somos tan diferentes, solo que nosotros, como la vida, tiene un proceso que por un lado yo lo veo como una autoprogramación, pero que lleva millones de años la vida en el planeta, registrando memorias, patrones, y evolucionando a partir de esos patrones, y reprogramándose, y mutando. La genética, el, el ADN, la genética es como un programa informático, no es muy diferente. Esto que ven aquí, un poco traslúcido en el fondo de la pantalla, que son los hexagramas de Ching que es un libro que tiene unos 5.000 años y se usaba, como algunos lo conocen, para el Feng Shui, para la adivinación, para un montón de cosas, pero luego cuando se descubre el, el ADN, allá por el año 1953, que curiosamente es el mismo año en donde se descubre esto, que representa el arcoíris, que son también los cinturones de radiación de Van Allen, y que están relacionados al ADN, porque son... Eh, es el campo electromagnético de la Tierra en donde se almacenan las cargas eléctricas que vienen del Sol y de la galaxia, y esa información podría estar como muy relacionada con... o sea, si eso luego va hacia, hacia el centro de la Tierra y eso se emana hacia la superficie del planeta, puede estar muy relacionado con el pulso binario que codifica luego estos hexagramas y el ADN mismo, o sea, en los años 70 se desarrolla una investigación que muestra cómo el código del ADN y el código del ICHIN son el mismo código, porque hay cuatro letras eh, binarias en el ICHIN, que son los, los cuatro aminoácidos, creo que son, en el ADN, ahí tengo a veces, como no sé si decir aminoácidos, proteínas, bueno, eso, siempre ese lenguaje se me confunde un poco, perdón, pero son esas cuatro letritas los componentes que se agrupan de a tres y forman un codón de ADN, y lo mismo pasa en el I Ching, hay cuatro letras binarias que se agrupan de a 3 y forman un hexagrama. Y es todo un orden binario, o sea que tenemos un código binario también, eh, eh, que escribe la vida que somos, ¿cierto? Y, y entonces también podemos vernos como una inteligencia parecida a la inteligencia artificial, solo que esta sería inteligencia natural podríamos pensar, y además tiene millones de años de programación, o sea, para quienes conozcan esta serie es válida la, la comparación, y, y por eso es también que es importante recurrir a la memoria de nuestros cuerpos, porque tienen acumulada toda esta información de eras y eras, y manejan de una manera diferente los eventos que surgen en el presente, porque tienen, tenemos... Eh, acá atrás de la nuca tenemos toda la memoria reptil eh, con toda la información de supervivencia que sabe reaccionar a un montón de situaciones eh, en función de la supervivencia y, y eso es como una memoria que llevamos grabada en nuestro sistema y que cada tanto siento que pulsa hacia afuera. Y esto es, bueno, por ahí mi, mi flash personal, o mi forma de verlo, es que, por más de que, hoy en día, con, con el tiempo artificial y con lo que se ha acelerado, este proceso que llamamos civilización, con el ritmo que llevamos y la velocidad a la que se han puesto a girar las cosas, nos separamos un poco, o mucho, del, del tiempo natural... Y entonces la mente está funcionando a una velocidad que está como muy acelerada por sobre la vida misma. Y en este momento en donde se produce este, este choque, este colapso, eh, donde como planeta, como civilización, nos encontramos con, con una pared en el tiempo que nos frena, eh, se nos plantea una situación que enseguida la mente intenta resolver y adaptarse y congeniar, y ahí los vemos como a todos los, los profesionales o los políticos o todos los filósofos, todo el mundo masajeando las neuronas y buscando soluciones y resolver y, y, y ideas y visiones y teorías y posibilidades, y esto es la mente... Eh, saturadísima también de información y funcionando y creyendo además que tiene el rol de encontrar la solución de las cosas y qué información tenemos en el cuerpo también es algo muy importante de ver eh, porque por lo general eh, esta, esta información acelerada que nosotros vivimos en el cotidiano nos mantiene en un estado como en una especie de insomnio, de, de, de sonambulismo en vida este, de hecho hay este, este neurobiólogo que se llama Dennett, que dice que somos eh, zombies murmurantes o parlantes, eh, toda esta información de tiempo artificial nos ha puesto en una peli que poco tiene que ver con los ciclos naturales de la Tierra, en donde desde la mirada de la ley del tiempo, por ejemplo, el ser humano es parte de un proceso natural en el que el planeta, la biosfera planetaria se desarrolla, toda la vida, y llega a tener una inteligencia planetaria, llega a ver como una esfera mental planetaria, y eso es lo que un poco estamos realizando en estos últimos años, ya con internet y con la telefonía celular, como dispositivos, que es como una especie de marcapasos, ¿sí? como un dispositivo que nos hace tomar conciencia de que toda la vida está interconectada. Y desde el punto de vista de la ley del tiempo, ese es el proceso natural en un planeta, llegar a eh, autorrealizarse a través de eh, su esfera pensante, que seríamos los seres humanos. Eh, y ahí estamos. Sin embargo, en el momento en el que se introduce una frecuencia artificial de tiempo, como la que viene de la máquina, que es el reloj, o, y, y cuando, cuando esa percepción del tiempo se distorsiona, en una medida de tiempo lineal que no contempla los ciclos naturales que vivimos, y a, a su vez está distorsionada en medidas de meses que, que tienen nombres que evocan diferentes energías y que tienen medidas disímiles entre ellos, nos crea una, una confusión mental y a su vez esta confusión está acelerada y mecanizada, y eso lleva como a la mente a una enorme confusión, no solo a pensar que tiene el control de la cosa, sino que además eh, se siente caotizada, y que está buscando como encontrar el orden dentro de un eh, gran caos. Sin embargo, en nuestros cuerpos está la información del tiempo natural, porque todas las células de nuestros cuerpos han estado eh, en este planeta por millones de años, y muchas veces yo me puse a imaginar y a visualizar una sola célula de mi cuerpo que haya estado, o, o no sé si decir célula o puedo decir átomo también, ¿no? una parte muy pequeña, como un átomo que ahora está en mi cuerpo, eh, o si tomemos como lo, lo, lo más pequeño de la vida que haya, ¿no? las células dicen que se regeneran cada siete años, eh, pero podemos tomar una unidad de memoria, ¿no? lo que es un gen o un meme. Hoy en día, imagínense qué curioso, ¿no? que una de las cosas que suceden tanto ahora es que circulan muchos memes, y la palabra meme en realidad fue acuñada como muchos años atrás y corresponde al mundo de la biología, porque es la información básica que manejan los genes para propagarse a través de estas máquinas humanas que somos nosotros. O sea. Hay un, hay un libro que, que me recomendaron en mi primer trabajo, que fue hace 20 años, eh, que se llama El gen egoísta, y de que plantea que nosotros como seres humanos no somos más que máquinas que construyen los genes para propagarse. Y también es una mirada interesante. ¿no? Y, y la información que transmite el gen eh, es el meme. ¿sí? Como esa unidad de memoria y, y en, el, en este plano más eh, eh, humano que tenemos hoy en día, y los mensajes y todo, el meme es una, como una concentración de información cultural y simbólica que, que está también trayendo nuevamente el, el símbolo a la, a la circulación de la mente y está sintetizando también, o sea, el lenguaje, como lo conocemos, también es como parte de un proceso mental en donde se ha llegado a, a, a... que De hecho, desde el punto de vista del diseño humano, el lenguaje es lo que construye la ilusión que habitamos. El lenguaje es la base del maya, de la ilusión, el mundo que habitamos, o como decía don Juana a Castañeda, la descripción del mundo en el que vivimos es lo que crea la, la ilusión del mundo en el que estamos eh, si describimos el mundo de una manera diferente, terminamos habitando ese otro mundo. Y la mente también desarrolla tanto esta capacidad de poner nombre a las cosas, y sigue y sigue y sigue, y van apareciendo también por eso la importancia de la vida del lenguaje, y de que cuando aparece una percepción relacionada con lo que es eh, la, la, la, el... el como se dice, la, el, el, la, la, la cosa del género actualmente, como se está viviendo, y aparece un lenguaje que le pone palabras a eso, para diferenciar también que hay un proceso de evolución en el que tomamos conciencia de ciertas cosas y buscamos palabras que sean adecuadas para esas ciertas cosas y descartamos terminologías viejas que ya no nos sirven, por eso también el lenguaje va, se va transformando y va evolucionando. Y todo este, este proceso, este desarrollo enorme de la mente que desde la ley del tiempo lo, lo observamos como lo que llamamos la transición biófera-noófera, que significa que de la capa de la esfera viviente del planeta vamos llegando a la capa mental del planeta y a, a, a la realización de este tejido planetario que somos en donde toda la vida está interconectada. También como parte de un ciclo, cuando cuando desde la ley del tiempo también observamos las dinámicas de un ciclo particular, es natural que lleguemos a una síntesis, a una síntesis del proceso mental, porque la vida no termina en el proceso mental, aunque por una proyección del tiempo lineal, nosotros pensamos que todo va en una dirección y que siempre se va a incrementar en esa dirección, y eso es por una mala concepción del tiempo que tenemos. Cuando vemos el tiempo como ciclos, comprendemos que todos los ciclos tienen un inicio, un proceso, un desarrollo y un final, y que en ese final viene la síntesis, y que esa síntesis, cuando el ciclo concluye, y cuando todo el, todo el proceso se unifica, eso nos va a disparar a una nueva etapa, que es lo mismo que en el, en el diseño humano hablamos acerca de lo que nosotros venimos, como, como la especie humana arrancó con un proceso puramente instintivo, de supervivencia física, en donde el miedo tiene un rol eh, esencial, porque es el miedo el que nos despierta los sentidos y el alerta para eh, mantener nuestra existencia en la vida y evolucionar a partir de ahí, defendernos, protegernos, detectar eh, las amenazas en el entorno posibles, y eso es miedo, y ese miedo desarrolla luego una conciencia de... Eh, lo que pasa, sí, una conciencia del tiempo mismo. Si esto, o sea, registramos en nuestra memoria que cuando nos pasa algo que nos duele, hubo una causa y una consecuencia, y ahí se empieza a desarrollar una conciencia del tiempo también. Eh, y arrancamos desde un lugar instintivo, después hubo un momento en el que hubo una mutación en la laringe, y empezamos a emitir sonidos y a, y a modular, y, y de ahí fueron naciendo cada vez mayor capacidad de desarrollar sílabas y palabras, y eso disparó el desarrollo mental también, y ese es el ciclo en el que estamos todavía eh, en una etapa en donde ya el, el, el desarrollo mental y, y, la, y la intercomunicación de todo el planeta está en una etapa súper avanzada. Pero ¿qué pasa con lo emocional? El plano emocional todavía está súper caótico, y en el diseño humano lo que, lo que miramos es que hacia dónde vamos es hacia el desarrollo de esa conciencia, de la conciencia de la sintonización de las olas emocionales. Y las olas emocionales tienen que ver también con los ciclos del tiempo. Una ola emocional tiene un ciclo en el tiempo también. no Entonces es muy interesante ahí cómo se entretejen en estos sistemas, cuando en la ley del tiempo hablamos de tomar conciencia de los ciclos, y en el diseño humano observamos que la definición emocional requiere la observación de un ciclo emocional que te lleva al momento correcto para tomar decisiones, que no es ni la mayor intensidad y saltar en el momento de mayor euforia, porque te puede llevar a mal puerto eso, y también eh, no es saltar en el momento en donde estás peor bajón que nada, porque eso también puede tener muy malas consecuencias. Entonces, Aprender a seguir la ola emocional te lleva a buscar el momento de mayor calma emocional y claridad emocional para tomar una decisión. Y es una práctica hermosa de sintonización y sincronización con las olas del tiempo también. ¿Cierto? Entonces, volviendo a esto, por un lado, tenemos estos sistemas que nos traen síntesis de la información y síntesis del conocimiento y ambos han llegado desde lugares distintos, la ley del tiempo y el diseño humano, y ambos son sistemas de síntesis que hablan de que estamos llegando a un momento de síntesis de la información, de síntesis de un ciclo del proceso mental, también. O sea, imagínense, la mente cuando piensa mucho, piensan mucho, piensan mucho, y se acumula mucha, mucha, mucha información, llega un momento en el que eso alcanza una saturación y decís basta, pasemos a otra cosa, me pongo una musiquita, me, me prendo una vela, bajo las luces, quiero algo más de los sentidos, algo más emocional, algo más calmo. Entonces eso nos habla también de un proceso natural que podemos vivir colectivamente, como que cuando el proceso mental está saturado es hora de sintetizar esas informaciones y buscar una inteligencia más emocional como motor guía de nuestra navegación en este planeta. De hecho, nos pasa que si nos pasamos de la mente, entramos en conflicto con las emociones. O sea, si nos vamos de mambo, con la parte mental, empezamos a entrar en terreno en donde las emociones, es como que las pisoteamos. Las emociones piden su espacio también, piden su lugar, piden respirar y, y oxigenarse y darse espacio, y, y, y no tanta mente, ¿no? Y, y es un poco también el dilema entre lo masculino y lo femenino, ¿no? si asociamos como lo mental más a lo masculino y lo emocional más a lo femenino, es como no, no arremetas contra mí, dame, dame espacio para sentir también. Y, y hoy en día, bueno, estaba mirando esto ¿no? también, como el contexto, el contexto es un contexto de, donde hay miedo y hay una atención exaltada, y eso puede ser también un buen indicio, porque podemos estar en la raíz de una nueva conciencia. Y ahí cuando digo esto, y, y, y se abre como una proyección a futuro es un arma de doble filo porque cuando hacemos una proyección a futuro, lo primero que se abre es como una pantalla negra, y sobre esa pantalla negra proyectamos nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestras fantasías, nuestros temores, nuestros miedos más profundos, nuestras memorias también, todo nuestro subconsciente se descarga en, en la oscuridad de la proyección a futuro. Y, y tenemos muchas informaciones hoy en día que quieren hablar de lo que está sucediendo y es cierto que hay muchas personas como que ya hay esta batalla por establecer el relato y, y tal vez esto también es parte de eso. No siento, o sea, en la ley del tiempo jugamos el ajedrez arturiano. No hay que derrotar al enemigo, hay que reunirse hacia atrás y el que pierde gana. Es decir, no se trata de avanzar sobre nadie. Se trata de que busquemos en qué medida podemos encontrar una, una mirada común eh, con la que nos podamos sintonizar colectivamente que tenga que ver con el planeta que queremos. Este, y en eso yo siento que las personas, eh, el pueblo, somos mucho más que los, estos 10 tipos, eh, fractalmente hablando, que son los que creemos que tienen el poder y que pueden imponer como todo un, un futuro terrorífico. Pero eh, es importante que nosotros también como que tejamos colectivamente el sueño de la nave de tiempo-tierra que queremos y, y ver ¿no? qué pasa y ¿Cómo, cómo, cómo se da ahora eh, esa fricción por establecer un relato en la Tierra, y, y, un, y ese relato es también un contexto. Eh, entonces, leer un poco el contexto y significarlo, este, y compartirlo, es también un, un acto eh, colectivo. Como decía Leo el otro día, no, eh, no me acuerdo cuál fue el, el término que, que dijiste, Leo, algo de la significación... de de eso, pero bueno, es eso, es eso, y, y a lo que voy, bueno, es esto, a que el miedo, hoy en día, transversal, también, observaba como que es muy interesante, qué sé yo, relacione, como que hace menos de dos años, apareció con fuerza, no es que apareció, ¿no?, pero emergió con fuerza eh, todo el movimiento feminista reclamando por la ley del aborto y, la, y los pañuelos verdes en las calles, y, y eso nos llamó la atención de que era transversal a los partidos políticos, en muchos casos, ¿no? como que llegaba a diferentes sectores este, más allá de la, de la orientación política, como un fenómeno transversal. Y, y hoy en día, de otra manera, pero también estamos viviendo un fenómeno transversal, que es tener que reaccionar a esta crisis que es una pandemia global. Y por un lado, la reflexión de, que, que vengo haciendo también, y que es darnos cuenta de que reaccionamos a las situaciones que nos amenazan. O sea, eh, no reaccionamos a tiempo cuando nos tiran un informe del calentamiento global, seguimos con business as usual, como dicen eh, en Estados Unidos, seguimos como el negocio con todos los días y seguimos adelante, y hasta que no tengamos a, a, a, al, al pedazo de pared antártica cayéndose frente a nuestras cabezas, está todo bien. No sé, la basura la tiro al tacho, se la lleva el camión de la basura y en algún lado la tirará. Tal vez dicen por ahí que hay islas de basuras más grandes que Cuba en el, en el océano Atlántico, pero no las vemos. No reaccionamos a eso. Sin embargo, reaccionamos cuando sentimos la amenaza cerca, y en este momento, bueno aunque sea esa la razón, tenemos un fenómeno transversal que nos atraviesa, y que es que estamos reaccionando colectivamente y globalmente ante una situación. Entonces, si bien por un lado tenemos la, la causa aparente o el agente que, que produce este fenómeno, también lo que tenemos es una enorme eh, unificación global en cuanto al tema que nos ocupa hoy en día. Entonces tenemos un principio de mente global unificada, eh, o, o cerca de estarlo, ¿no? como que todavía hay mucha disidencia, mucha fricción, mu mucha disonancia, quise decir, este, pero sin embargo... Somos muchas personas al mismo tiempo pensando lo mismo, y esto es la, la mente planetaria. También eh, me gusta pensar en términos de tiempo, si nos abstraemos en el, en el puro continuum del ahora, del presente, en este continuum de tiempo que somos, es en nuestro cuerpo, porque... Si me voy al pasado no hay cuerpo, si me voy al futuro no hay cuerpo. El cuerpo me marca dónde está el continuum de tiempo, y este continuum de tiempo, si pensamos la simultaneidad de todos los procesos de vida que existen simultáneamente, valga la redundancia, en este momento, eso es un organismo planetario. Eso que está sucediendo simultáneamente en la esfera, ¿Sí? sin mirar al futuro, sin mirar al pasado, ni, ni, ni una milésima de segundo para adelante, ni una milésima de segundo para atrás. Este proceso vivo, palpable, es un proceso planetario. Y eso es la manifestación de la nofera, la, la realización potencial o disponible para nosotros que tenemos de realizarnos como un organismo planetario. Y de ahí poder derivar, políticas eh, y una organización social que sea acorde con la comprensión de ser un sistema planetario y eso nos liberaría o nos sacaría de este concepto tan errado, tan eh, civilizacional que es la guerra contra la naturaleza o que hoy en día se expresa la guerra contra el virus porque lo, lo vi en algún artículo también relacionando esto como una guerra contra la naturaleza, y nosotros no podemos estar en guerra contra la naturaleza porque nosotros somos la naturaleza, sino estamos en guerra contra nosotros mismos. Eh, y entonces somos un organismo, y este organismo, igual que el cuerpo humano, está hecho también de bacterias, de virus, y de todo tipo de, de gérmenes y cosas. ¿No? Eh, y además, nos guste o no, siempre hay un binario, pero todo tiene una función. Todo tiene una función. Solamente que el contexto en el que vivimos limita, a veces, la percepción del sistema entero. Por eso me pareció siempre interesante plantear una mirada que esté fuera de contexto. Eh... en blanco, como en la Matrix, cuando Neo y Morpheus se van a la pantalla. Este año, que es el día de mañana, que es el mago magnético blanco, que es encantar a ese, a ese vacío que, que tenemos disponible para llenar, o sea, en realidad no hay ningún vacío, sino que está todo aquí. Bueno. Se salió, se salió, a ver si podemos reconectar, sigue la transmisión en vivo, ah bueno, estará saliendo, a ver, se me desconectó el zoom, ahora volvió, a ver, ah quedó, quedó bien, perfecto, estamos ahí, genial. Se salió, se salió, Espera, a bueno. ver si podemos reconectar, Uy, sigue se, la transmisión se en vivo, todo, ah, bueno. se bueno. todas las cosas, ¿Estará ah, listo, eh, gracias Teresa, sostuviste ahí la llama... Eh, y eso hizo que la transmisión en, en el Facebook continúe. Bueno, eh, seguía entonces con lo que estaba. Estaba diciendo que um, ahora estamos en Pascuas y en pesas, y eh, como un ejemplo de cómo una tradición está programada en el calendario, y es lo que mantiene también a una cultura viva, porque en, en el programa que es el calendario se pulsa como una memoria genética también, eh, esa memoria que traen la, en lo que llamamos las fiestas, las, las celebraciones. Este, más gente va llegando al baile, buenísimo. Eh, hola, bienvenida Meli. Este... Y, y también esa es la función entonces de un, de un calendario, o como lo llamamos aquí un sincronario, de traer, como en forma de estos símbolos o, o, o todo este tipo de información, un tipo de memoria cósmica en este caso. ¿no? Eh, un tipo de memoria que también viene derivada de unas matrices matemáticas especiales que tienen que ver con la dimensión del tiempo. Eh, y de esa manera recreamos el contexto, también, eso es lo que venía diciendo, ¿no? como que para muchas personas hoy dentro de sus tradiciones religiosas, eh, o, o de sus tradiciones de, de su herencia, eh, el calendario hoy programa una celebración, una, una fiesta, que es una memoria de un evento que también sostiene una cultura, este... Y eso es lo que recrea el contexto, ¿no? Como cada vez, cada año, en este momento del año, nos encontramos y mantenemos viva una memoria. ¿Ok? Y, y esto, lo que la ley del tiempo propone también, es que no solo recibimos una memoria del pasado, sino que también recibimos algo que llega del futuro. Y lo que llega del futuro viene como un, de una especie de matriz de potencialidades matemáticas, en donde hay toda una información codificada, que aprendemos a, a, a organizar en tablas y matrices, y que, bueno, esto estudiándolo en profundidad tiene todo el sentido, no, no, no lo puedo decir así nomás, pero recuperamos un sentido que tiene que ver con que, una vez que comprendemos el orden del tiempo y de los ciclos, entonces podemos hacer una proyección a futuro que tenga sentido basada en esas medidas, en esos ciclos, es decir... Cuando todas las lunas tienen 28 días, si yo digo cuatro lunas, sé que estoy diciendo 112 días, y ahí estoy haciendo una proyección más precisa que si digo cuatro meses y no sé eh, cuántos días son. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo que construir una casa y me traen un plano, un arquitecto, y me dice, bueno, esto construí lo de 3x4, si todas las medidas dentro de mi metro no son iguales, la casa va a quedar torcida. Eh, bueno, eh, lo mismo pasa en el tiempo. Ahora, si el tiempo que estamos viviendo actualmente es un edificio que se construyó de 2020 pisos con medidas que están torcidas, el edificio empezó a tambalearse. ¿Se entiende? Entonces es importante, esto, la ley del tiempo nos provee el sincronario de 13 lunas, una soga del tiempo cuatridimensional, del tiempo sincrónico, eh, que está alineado con los ciclos naturales y que es el tiempo que hay de fondo, este, que estuvo siempre en la Tierra. Entonces, no es solo una cuestión de tomar la simbología maya, sino que es una cuestión de tomar los patrones sincrónicos y las medidas de los ciclos, que son los, las medidas del ciclo, de los ciclos naturales de la Tierra, entonces, a través de los códigos, lo mismo que hacemos a través de las palabras, nos sintonizamos con una realidad que está ahí. ¿Se entiende? Por eso es también la evolución del lenguaje que lleva de nuevo al símbolo, como empezó también este proceso mental en la historia. Es como un ciclo, donde empezamos con pictogramas y resolvemos con símbolos que codifican un montón de información. Así que hoy estamos iniciando una nueva semana, una nueva heptada en la luna planetaria del perro, es la luna 10, eh, es la heptada 38, que es blanca, la heptada blanca... Eh, Dice, la humildad refina la meditación, y es el, día, el primer día de la semana, que es 8 de la luna, Plasma Dali, que es el chakra corona, en el Gregoriano 11 de abril, y el kim 13, Caminante del Cielo Cósmico Rojo. Es sello 13, que es el Caminante del Cielo, tono 13, que es el tono cósmico. sí lo tenemos aquí en el Solkin, ¿sí? el 13, sello 13, tono 13, completando la onda encantada del dragón, el primer ciclo de 13 días, y esto es lo que hablamos del tiempo fractal, si en un año tenés 13 lunas, y contás los ciclos de 13 días, esos 13 días están en resonancia con las 13 lunas, y con ciclos de 13 semanas o 13 años, esos son patrones fractales. Eh, vemos que estamos iniciando una armónica, aquí también la armónica 4, que va del caminante del cielo al guerrero, y como vemos acá, quienes van siguiendo las transmisiones, esto es salida eh, eléctrica, el tono acá que completa la armónica, entonces le da el nombre, salida por la célula del tiempo, eléctrica, eh, y dice expresar la inteligencia, que es la, la cualidad del guerrero, del servicio, que es la cualidad del tono eléctrico. Entonces, armónica 4, salida eléctrica, expresar la inteligencia del servicio. Y está codificada por el hexagrama 14, tengo aquí el rey Bichín, eh, la posesión en gran medida en el I Ching, y en el I Ching del rey, la puerta de la habilidad en el uso del poder. Es una puerta que está en el centro sacral, Respondiendo a una dirección individual y mutativa que apunta directamente al conductor del vehículo, al chofer, que es el hexagrama 2 que se encuentra en el centro G, aquí en el centro del esternón, del este, y es el monopolo magnético, bueno, esto es tema de diseño humano, este, pero es la energía para tomar una dirección tuya. Y esto es parte del único canal definido que tenía José Arguelles en su diseño, que lo hizo alguien que viene a traer la posibilidad de, desde su individualidad, mutar la dirección colectiva, como lo hizo proveyendo estas herramientas para navegar en el tiempo. ¿Okay? Así que, bueno, aquí tenemos el, el oráculo de la quinta fuerza de hoy, del caminante del cielo cósmico rojo. Eh, un, un saludo especial al amigo Juanchi, ahí en Paraguay, Caminante Cósmico, eh, el poema del King dice eh, perduro con el fin de explorar trascendiendo la vigilancia, o la vigilia, wakefulness en inglés, el estado de la mente despierta. ¿Sí? Perduro, o sea, la energía de, de la acción del tono cósmico es perdurar, porque es se dice toma el vuelo mágico en la Onda Encantada, no es lo que te lleva de un ciclo al siguiente, entonces es la trascendencia de este proceso, ahora vamos a ver en la Onda Encantada el dragón, que es un proceso de nacimiento de lo nuevo, y a través de la exploración del espacio y esta alineación cielo-tierra que, que nos muestra el sello del caminante del cielo, trascender un poco de, completado el ciclo de... De, del nacimiento, entramos mañana en la temporalidad del mago. Y piensen en un bebé cuando nace, ¿no? Primero es la fuerza, todo ese esfuerzo que hacen o no, pero bueno, todo ese proceso de nacer al mundo y el momento que abren los ojos y lloran y ta ta, ta y después se quedan así en blanco, receptivos a ver a qué mundo llegaron. ¿sí? Eso es para mañana. Y. Tenemos los análogos marcianos, que son el caminante del cielo y el enlazador de mundos, el poder de la muerte, el enlazador cósmico, José, también otro amigo de allí de Paraguay, que es el que nutre con su energía de igualar la muerte al caminante del cielo para que explore el espacio. Y también es que el enlazador de mundos tiene todas las temáticas del miedo a la muerte, y el caminante del cielo es el poder de la profecía como una función de corrección en el tiempo que viene a como a equilibrar. No. Algo pasó. Sofi. Sofi. Si están ahí, espérenme un segundito. Ok, ¿me tú que está conectando al Zoom? ¿Me sacó de la sesión porque dice que se conectó a desde del otro lado? ¿Le preguntás? ¿Le preguntás? ¿Ustedes están ahí, conectadas o no? A ver. A ver. Sí, estamos. ¿Estamos? A ver... ¿Está saliendo esto o no? Ya no entiendo nada. Estamos. ¡Turbulencias, turbulencias! ¿Hay alguien ahí? ¿Estamos, Teresa? Sí, estamos, estamos. Ah, bien, bien, bien, bien. No, es que me salió un cartel de que se había como cortado. Pero parece sí, se que había ahí... cortado, pero ahora apareció todo. Ah, genial. Ah, venía embalado y de repente, como. Bueno, entonces retomamos ahí. Eh, ¿Hasta dónde se escuchó? Más o eh... menos. Estábamos hablando acá del, del enlazador de mundos y el caminante del cielo. Cuando te levantaste. Ahí se cortó. Ah. En el momento ahí. en que... Cuando vos cortaste... Cuando vos viste gris, todos vimos grises. Ah, ok, ok, ok. Bueno, retomamos desde ahí entonces. Eh, bueno, el poder de la muerte del enlazador de mundos nos mató por un ratito, pero eh, trascendimos acá, explorando con el caminante del cielo, y... Bueno, y... Ya, ya está, ya volvió. Okay. Estas desprolijidades en vivo no tienen que pasar. Este, no, volvió, volvió, no sé. Seguimos. Bueno, entonces, decíamos, perduro con el fin de explorar, perduro, ¿no? Yo, los arianos tenemos mucho así de, de perdurar. Trascendiendo la vigilancia o la vigilia sello la salida del espacio, con el tono cósmico de la presencia, me guía el poder de la navegación, o sea, acá tierra cósmica roja, guiando, hoy mi sello tierra como poder guía del día, eh, es decir, explorar el espacio, que a veces también puede ser explorar el espacio interno, hay que ver lo que es para cada uno, para cada una, explorar el espacio, pero son días en que normalmente entramos en un espacio para explorar y, y nos guía la Tierra, que es la sincronicidad, eh, evolucionar a través de la sincronicidad y evolucionar la navegación, que tiene que ver con esto que hablábamos al principio, de aprender a sincronizarnos planetariamente y navegar en el tiempo, esta nave de tiempo que es el planeta. sí eh, bueno, y luego tenemos a la antípoda del día de hoy, que es la noche, el poder de la abundancia, la intuición, los sueños. Es el desafío también, o sea, fíjense esta, estas antípodas, ¿no? el estado del despertar del caminante del cielo y los sueños de la noche. Entonces, el poder antípoda siempre es algo como que tenés enfrente de la energía que te muestra lo que hay del otro lado, ¿sí? Y, te, y también es como una forma de proveerte memoria, porque vos estás, es como que estás en el verano y enfrente tenés al invierno, no o como pasa también en el planeta del sur al norte, no y eso es una función relacionada también con la memoria, porque tu vivencia ahora es el otoño, si estás en el sur, y del otro lado están entrando en la primavera. Y acá, bueno, lo mismo, el caminante del cielo, el poder del espacio con la noche y el poder de la abundancia. El poder oculto del día que es la estrella magnética amarilla y que esto tiene que ver también con lo que contaba al principio, que al final de un ciclo siempre viene la síntesis. Y el poder oculto del tono 13 siempre es el tono 1, que es a dónde se unifica. O sea, si siguen los... Los poderes ocultos de una onda encantada siempre es la onda encantada que está del otro lado yendo hacia atrás. Se los puedo mostrar acá en el Solkin. Esta es la onda encantada del dragón que va de 1 a 13 y, de, y los poderes ocultos han hecho esto. De 260 a 248 que es la estrella magnética. Y eso es lo que va haciendo la, la relación de los poderes ocultos. Van como lo mismo que hace el ADN, esa espiral que va en direcciones contrarias. Y así es entonces, mis amigues, que estamos completando esta onda encantada del dragón con toda esta energía que es de puyar y de traer lo nuevo y de nutrir el nacimiento. Y hoy, normalmente, cuando, por ejemplo, cuando... También estamos hablando mucho de la memoria porque el dragón también como arquetipo eh, está directamente relacionado a lo que es la memoria, ¿sí? el ser, la memoria, todo eso son funciones del dragón, y, y cuando estábamos en la experiencia del Jardín de Paz Mundial, en Epuyén, que vivíamos todo de acuerdo a estos códigos y sin computadoras y sin celulares y sin aparatos electrónicos, los días cristal, como el de ayer, eran los días de ronda cristal, o corte cristal, como se llama, la corte del King, eh, evocando a la mesa redonda del rey Arturo. Eh, y era el día de cooperación de la forma, y eran días largos, intensos, porque esto, cada uno con su momento de la palabra, y después pasar el, el bastón, y a veces cuando había mucha gente se hacía larguísimo, era exhaustivo, y al otro día, generalmente, el día 13 era un día más distendido, más de descanso, y más de tomar el vuelo mágico que te lleva al inicio de la próxima onda encantada. Entonces, hoy yo también tuve un día así, en general, eh, más descansado, dormí una siesta, después a la tarde me desperté y estuve escuchando eh, un rato el Psy Roots, ahí este festival electrónico online que están haciendo... Eh, unos, unos magos de la tierra ahí hermosos que, que organizaron como, como Valery y Rama y otros amigos que andan por ahí este, y así es como de, de, de, esa, de esa distensión de ese trascender, de ese dejar ir toda esa energía de nutrir el nacimiento, medio que hay ese vuelo mágico del, del caminante del cielo hoy que nos lleva hacia la próxima onda encantada. Y como siempre, también viendo los pulsares, eh, la onda encantada empieza con un color y termina con el mismo color, y, y marca eso también el pulsar del tiempo, de la cuarta dimensión, aquí tenemos la raza roja, raíz iniciando, la cuarta dimensión del tiempo, con el dragón como el propósito de nutrir el nacimiento, la serpiente que es la fuerza vital y la sexualidad que entona ese propósito, la luna que alinea la intención de purificar lo emocional para trascenderlo finalmente en la exploración del espacio y con la energía de la profecía que es el caminante del cielo. Así es. A ver. Ah. Bueno, se me, de, ah, se me retoma un poco esto. Bueno, ahí está. Eh, vamos a mandar hoy entonces un pulso de sanación y de conciencia y de energía a la zona del caminante del cielo, que abarca parte del sur de Brasil, del norte de, Argen de Argentina y tal vez parte de Uruguay para quienes conocen tiranos Temblad y también parte del sur de África. ¿ok? Y obviamente todo esto del océano Atlántico. Hacia ahí mandamos hoy un pulso de sanación y conciencia y evolución planetaria, eh, activando también toda esta franja que es la familia señal, que descifra el misterio, y a la raza raíz roja que activa esta línea en el campo electromagnético, o sea, gravitacional, electromagnético y biopsíquico, aquí completando la cromática de la purificación solar de la profecía cósmica, como parte de las 73 cromáticas del año. Así es, estamos, como estamos completando el giro galáctico de 260 días, podemos deducir que 5 por 52, o sea, estamos completando la cromática 52. 5 por 52 igual 260, que eso es eh, el día de mañana, ciertamente. ¿Sí? No, mañana ya sería el 261. Entonces hoy completamos los 260 días dentro de este año de Año Mago. Teníamos una canción ahí con, con el hermano Ujas Semilla Lunar, Año Mago, 2011, salgo a caminar sobre la superficie de la Tierra. Roces, fuegos, todo raro, pero algo pasa. En la oscuridad alguien se asoma, como una, como una antigua retoma. Después vamos a compartir ese tema. Son como gotas de lluvia clara. Un abrazo viejito ahí. Eh, gotas de lluvia clara. Bien. Entonces tenemos, qué profética esa canción, solo que dijimos año mago 2011 y era año mago 2020. Eh, día caminante del cielo, mano izquierda, dedo anular, nos teje con la Tierra en esta zona y con el planeta Marte codificado por el caminante del cielo y el enlazador de mundos. Y cerrando un poco ya llegando al cierre de la transmisión, damos una miradita Tal vez que en próximas transmisiones no voy a dar tanta información, pero vamos a poner un mapita así en pantalla y a, y a hablar sobre lo que vemos ahí, tomando un poco del diseño humano y de la ley del tiempo. Eh, para, el, para el diseño humano tenemos al Sol en la cruz eh, del Maya, justamente. Tiene que ver con un poco de codificar la naturaleza de la realidad o de la ilusión que llamamos realidad. Está el Sol en la puerta 42, que es el hexagrama, el aumento, o la puerta del crecimiento, que dice la expansión de los recursos que maximiza el desarrollo de todo el potencial. Y el Sol en la línea 2, como vemos aquí, la línea 2 del hexagrama, se llama identificación, y dice el reconocimiento y el aprovechamiento perspicaz de las corrientes de moda, el poder para el crecimiento a través de participar en las corrientes de moda. Esto es, tenemos una información que queremos compartir y nos metemos en las redes sociales, que son la tendencia actual, total, porque está todo el mundo en sus casas abocado mucho a las redes sociales, y entregamos una información que provee maduración y crecimiento, y, y nos servimos de esa corriente como surfeando una ola para hacer este, este servicio, de alguna manera. Y, y la Luna también está en un lugar interesante, que está en la puerta 5, eh, Sagitario, Luna en Sagitario en este momento, que explica un poco también por qué este, este caudal hoy, ¿no? que me surge también de... nada ni dejándolo fluir, no con la luna solar ahí en el pulsar del tiempo, y este canal de los ritmos que conecta en este tránsito lunar a la puerta 5 con la puerta 15, y que tiene que ver con el flujo, con el ritmo también, eh, con encontrar el ritmo adecuado de tu vida. Y la, puerta, la línea 5 de la puerta 5, por eso dice acá 5.5, que es este momento, sincrónico, es muy linda porque se llama Alegría. Y dice, atención, ¿eh? y con esto vamos a, a completar la información de hoy, dice, la espera como un aspecto de la iluminación. Esto es un aspecto clave en el diseño humano, que, en donde una de las frases más eh, dichas por, por Ra era Wait and see, espera y verás. ¿No? Entonces, la espera como un aspecto de la iluminación. Eh, Venus en exaltación dice, mantener la calma como postura estética última, como postura estética última, reconociendo así el sentido interior del ser. Es muy iluminadora esta línea. ¿eh? Mantener la calma como postura estética última, reconociendo así el sentido interior del ser. El poder para mantener la calma y para encontrar el lugar que a uno le corresponde en el flujo natural de las cosas. Eso es Venus en exaltación. Plutón en detrimento dice, la alegría rechazada como una ilusión y la espera como un fracaso. Desencanto al reconocer el lugar que a uno le corresponde en el flujo de las cosas. Como ven aquí, nos muestra los dos polos de la, de la situación. La calma, que nos permite como descubrir la maravilla del ser y de estar en tu lugar en el flujo de las cosas, o rechazar toda esa alegría y toda esa espera que te hace como experimentar todo como el, el desencanto con respecto a reconocer el lugar que a uno le corresponde en el flujo de las cosas. Bueno, ya que, ya que tenemos participantes, aquí les pregunto si, si quisieran decir algo. Les inicio el audio ahí, tienen ganas de comentar alguna cosa. Eh, están aquí Teresa. Eh, y me olvidé tu nombre acá porque no sale, y ahora no me lo acuerdo. Se me nuló. A ver. ¿Alguien quiere...? comentar alguna cosita, tal vez no. Les doy unos instantes, pero... Y si no... Yo quiero agradecer bueno. nomás. Bueno. Muchas gracias a vos también. Eh, por aquí... ¿Algunas palabras? Eh, Meli. Meli, ¿algo? No, no hay micrófono habilitado por acá, bueno, tal vez no. Tomamos eso como un no, como un tal vez. Eh, gracias por, por participar. Ahí hay, se ah, ahí. Acá estoy. Estaba cocinando y no podía tocar el celu. Así que bueno, acá mis comitas impregnadas de todo este saber. Eh, bueno, también agradecerte porque si vienes eh, o sea, mi sentir acompaña y se ve reflejado en toda la ley del tiempo y, y el tiempo es arte, es como que uno va descubriendo la sincronía, digamos, en, en la teoría, vos sos tan claro y sos tan específico también, que me ayuda a comprender un montón y le da más sentido todavía, así que bueno, recopadaste acá con tu tu acompañar en general a, a la hora de, de la cocina, así que por ahí espero los audios y, y ordeno, y mientras voy escuchando y se hace, sos una compañía, digamos, así que bueno, muy agradecida. Sí, sí, bueno, bueno eh, muchas nada, gracias. Nada reflexivo, pero bueno, lindo poder decirte. Gracias. Muchísimas gracias también, muchísimas gracias. Me, sí. me, me gratifica sí. mucho también recibir así como comentarios saber, saber que lo que brindo acompaña, sirve, este, informa, ayuda, o sea, cómo como lo, como lo reciben también. Muchísimas gracias por estar. Y bueno, eh, ayer era justo mi cumple y había como muchas cosas sucediendo, pero se me había ocurrido como la posibilidad de hacer una corte cristal online, y ya que la cuarentena se ha extendido en principio aquí en Argentina dos semanas más. Se me ocurre que podemos, en una de esas, tener esa corte cristal uh, online el, día, el próximo día Serpiente Cristal, que va a ser dentro de, 13, dentro de 12 días más. Y espero ahí a ver eh, quiénes eh, tienen ganas de participar y vamos viendo cómo lo organizamos. Así que, bueno, mandando este pulso de paz para que se contagie paz, para que se contagie arte, que se contagie creatividad, que se contagie eh, espiritualidad y sanación y conciencia para, para todo el planeta. Eh, les recuerdo que hay mañana, para quienes quieran enterarse, en esta página livingtimescience.com, eh, una meditación global Cambiando las líneas del tiempo, Meditación del Mago Magnético Blanco, que mañana es, se completa el ciclo desde que empezó este año del, del Mago Magnético. Eh, y bueno, aquí estamos, aquí estamos, me, me embalé un poco, me, me llevó un poco puesto este, este tren de información, y ahora les dejo unas recomendaciones. En mi muro hay, por un lado, un, he publicado una, un evento de, de Psytrance para quienes gusten de la música electrónica y bailar, pueden acceder a eso y tienen ahí toda un, un, una serie de DJs programados que pueden poner para fiesta de sábado a la noche. También hay publicado, que ahora tengo que corregir el enlace me parece, pero para quienes gusten de la música cubana, hay una película documental de la nueva trova cubana que... Mi amigo Pablo ahí y, eh, ayudó también a que vengan acá a Argentina, hicieron una serie de conciertos y grabaron un documental, este, y que yo me parece que voy a, eh, ahora mismo me voy a poner a ver un poquito de eso. Acá se suma alguien sobre... Ah, Coterránea de Valerie <ríe> Qué bueno. Bueno, están ahí, están ahí. Hoy, hoy justo a la tarde me, me desperté y estaba su set. Este, Rosarina, entonces... Sí, genial. De un pueblito en realidad, de un pueblo de acá cerca, pero vivo hace mil años acá, y bueno, eh, la conozco a Valerie no tanto, ah. pero la conozco, y bueno, eh, disfruto ¿Y de, ahí de, de su arte. ¿Pudiste escuchar? No, no, no sabía que estaba, ah. estoy muy colgada con las redes, la verdad que me he alejado un poco porque es demasiado ya. Así que, bueno, acá con bueno. el dato que vos aportás, me voy a sumar algún genial, set. Genial, genial. ahí está el enlace, eh, lo publiqué hoy hace un rato, y también, bueno, si buscan ahí en mi muro del Facebook, está el enlace para ver esta, esta peli documental de Cuba. Eh, Creo que eso es de lo más rico. Ah, y también a quienes tengan ganas de, de entrar a reticularfilms.com y hay una serie que están compartiendo mis amigos Jada y Dama, también una serie que grabaron muy especial con, con, con un proceso, una vivencia de ellos en Chile y son siete capítulos y también está bueno que quienes quieran pasarse por ahí... Y, y son siete capítulos cortitos de unos 15 minutos. Este, está bueno también para acompañar esta cuarentena. ¿OK? Bueno, amigos entonces dejando este pulso de paz ahí en el corazón del planeta y visualizando este arcoíris circumpolar, nos tomamos el vuelo mágico de esta onda encantada del dragón y, y nos veremos en los próximos días. Vamos a buscar una manera también de seguir manteniendo este momento sincrónico que ha recibido buena, buen feedback, buena repercusión también por ahí desde varios lugares así que bueno tomemos Muchas entre todos el, el timón de este planeta y sigamos sigamos navegando hacia el planeta que queremos ¿okay? Ajá, gracias vale, gracias gracias, ahí nos gracias. vemos saludito